El pájaro barranquero. Hay nueve especies de aves de esta familia. Se encuentran en los bosques de América Central y el Sur. Las motas son del tamaño de un arrendajo y de color brillante. La mayoría son verdes con marcas rojizas, azules y negras. Todos los barranqueros homótidos, excepto el enano, tienen colas largas. La mayoría de las especies tienen dos plumas medias y en la cola que son más largas y que el resto de las plumas de la cola. Estas dos plumas tienen alrededor de unas pulgada o más de eje de nudo que termina en punta en forma de raqueta. Los barranqueros son solitarias excepto durante la temporada de apareamiento. Se alimentan principalmente de insectos que capturan en vuelo, pero también se alimentan de pequeños reptiles y frutas. Estas aves construyen sus nidos en las orillas de los ríos, cuevas o grietas en las rocas. Las hembras suelen poner cuatro huevos. Tanto el macho como la hembra cuidan a los polluelos. Algunas especies de momótidos anidan en colonias. Los momótidos están restringidos a los neotrópicos, distribuidos desde el noreste de México hasta el norte de Argentina, pasando por la mayor parte de Sudamérica tropical. Aunque la mayoría de las especies son formas de tierras bajas, hay dos excepciones, los momótidos de los Andes suramericanos. El país que alberga la mayor diversidad del barranquero o momotíos es Honduras, con siete especies. México, Guatemala y Nicaragua contienen seis especies cada uno. En contraste, los países que forman el escudo, Guayanes, Venezuela, las Guyanas y Surinam, albergan una sola especie, el momoto o sea, amazónico o momoto común. Cerca de la mitad de los momotos están restringidos regionalmente cuatro de las Américas Central, uno de los Andes. La especie con mayor distribución es tal vez el momotido, que se extiende desde México hasta Argentina. La mayoría de las especies se encuentran en selvas tropicales o montañosas. El bosque ribereño de Galería puede estar habitado por momotos común, corona rojiza y ceja de turquesa. Los Motomotas de corona azul vivirán en el bosque inundado. Los momotas de garganta azul vivirán en el bosque de pinos y robles de las tierras altas. Varias especies de momótidos o barranqueros se encuentran en bosques secundarios a menudo visualmente discretos y ampliamente distribuidos. La mayoría de los barranqueros habitan en el medio de sotobosques del bosque. Los momótidos comen presas pequeñas como insectos y legartos y también comen frutas. En Costa Rica se ha observado barranqueros alimentándose de ranas venenosas. Como la mayoría de los Coraciformes los barranqueros anillan en túneles en los árboles poniendo alrededor de cuatro blancos. Algunas especies forman grandes colonias de hasta 40 individuos emparejados. Los huevos se eclosionan después de unos 20 días y las que ellas abandonan el nido después de unos 30 días. Ambos padres cuidan de los polluelos. La apariencia de estas aves es inconfundible. El cuerpo es robusto, las piernas son relativamente largas, las plumas de la cola media son extendidas, que es la característica más llamativa de estas aves. En algunos tipos falta una gran parte de esas plumas y solo al final se forma un plumaje en forma de espátula. Las motas anidan en una cámara subterránea excavada por ambos sexos. Se turnan para aflojar la tierra y expulsar la suciedad hasta la abertura. La cámara puede tener hasta 16 pies 5 metros de largo en especies más grandes. Los huevos permanecen en el suelo desnudo, pero las partes duras de los insectos degustados por los padres en incubación puede añadirse debajo. Los peuelos eclosionan ciegos, sin plumas y dependientes de sus padres. Se pueden encontrar parcialmente emplumados a los 11 días los ojos comienzan a abrirse a los 12 días, las llamadas suaves a los 13 días toman alimento a la entrada de la madriguera a los 15 días y dejan el nido a los 25 días. Las motomotas jóvenes de garganta azul tienen una piel suave que aparece poco después de eclosionar. Ambos sexos cuidan de la cría y alimentan a los polluelos con leve y otros insectos, entrañas de vertebrados y frutos ricos en proteínas. Las crías generalmente abandonan el nido entre los 24 y los 32 días, aunque uno de los registros tiene un mamotido de corona azul que abandona el nido a los 38 días. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.